3.80% es el porcentaje con el que se incrementarán las rentas de algunos contratos de arrendamiento que se prorroguen o renueven dentro del año 2020. Aprendamos un poco de cómo es el procedimiento, cuál es la manera de notificar a los inquilinos sobre estos incrementos, tanto de vivienda urbana como en local comercial. Quédense conmigo hasta el final de este video y bienvenidos a Derecho Inmobiliario. ¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? Bienvenidos a este primer video del año 2020 que como ya lo habíamos indicado vamos a hablar sobre incrementos de contratos de arrendamiento de vivienda urbana y de local comercial. En lo que corresponde a vivienda urbana, el arrendador, es decir, la inmobiliaria o el propietario, podrá incrementarle hasta 3.80% al valor que venía pagando el arrendatario. El ¿Cuándo debe hacerse este incremento? Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos arrendadores que piensan que al cambio del año, desde el 31 de diciembre de 2019 al 1 de enero de 2020, ya automáticamente el incremento se se produce. No, tienes que, tienes que fijarte cuándo es el momento de la renovación o la prórroga de ese contrato. Por ejemplo, si el contrato de arrendamiento empezó el 1 de julio del 2017, los incrementos tendrán que hacerse a partir del 1 de julio del año 2020. Esto no es automático. Tienen que fijarse muy bien en la fecha de cambio de la anualidad desde el inicio del contrato de arrendamiento. La notificación del incremento que debe hacer el arrendador al arrendatario tiene que hacerse a través de un escrito para que el arrendatario se entere cuál es el valor de, en que va a quedar la renta a partir de la renovación de ese contrato. En cuanto al local comercial, la cosa es un poquito distinta a la de vivienda urbana, porque el incremento de local comercial se rige por lo que las partes hayan pactado en el contrato de arrendamiento. Si las partes no pactaron una cifra en específico o un porcentaje en específico, les tocará que irse a un proceso de regulación de canon de arrendamiento y eso es una galleta. Por eso mi mejor consejo siempre será que tanto contratos de arrendamiento de vivienda urbana como de local comercial lo hagan por escrito y no dejen de manera abierta lo del tema del incremento a la renovación o a la prórroga del contrato. En vivienda urbana pues no hay lío porque la ley es la que suple ese vacío en el caso tal que el contrato sea verbal o que no lo hayan estipulado las partes, pero en local comercial tendrían que irse a ese proceso de regulación de canones de arrendamiento. En conclusión, si no pactaste el porcentaje de incremento anual con el arrendatario local comercial, tienes que ponerte de acuerdo, mirar la manera. Si no, pues, otra vez lo digo, irse al proceso de regulación de canon de arrendamiento. Y ahora quiero contarles de uno de los mitos urbanos que por esta época empiezan a escucharse. Y es, ¿qué pasa si el arrendador le cobra más porcentaje al arrendatario? Y los medios de comunicación dicen que es justa causa para terminar el contrato. En ninguna parte de la ley 820 de vivienda urbana o en la ley eh, civil señala que eso sea una justa causa de terminación. ¿Y por qué? Porque es sencillo. Si el arrendador, el propietario, la inmobiliaria le cobran al inquilino un poco más del porcentaje, pues el inquilino lo que tiene que hacer es decirle no señor, yo lo lamento mucho, pero solamente le voy a pagar lo que está pactado en el contrato, si es de local comercial, o lo que dice la ley, que es 3.80%. Así, señor inquilino, que si tienes un propietario o una inmobiliaria que te estás cobrando más del 3.80%, tú diles que con toda la tristeza del mundo no le puedes pagar todo lo que te están cobrando y que por eso tú solamente vas a incrementarle lo que dice, eh, lo que fijó el gobierno eh, con el IPC, que es el 3.80% para el año 2020. Y hasta aquí el video del día de hoy, este primer video del año. Te invito a suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones si tú eres un propietario, una inmobiliaria, un inquilino, una persona que vende o que compra inmuebles porque aquí vamos a encontrar información que puede servirte para tu cotidianidad. Eh, te invito también a que me regales un like, a que te suscribas, dije, eh, a que me sigas en Instagram Comparte este contenido, tus opiniones sobre este video me las puedes dejar en la cajita de comentarios. Si tú tienes preguntas al respecto, puedes ingresar a www.derechoinmobiliario.co donde encontrarás espacios gratuitos para formular preguntas. Por el momento nuevamente les deseo un feliz año 2020 y nos vemos en el próximo video en Derecho Inmobiliario. ¿Qué amigos de Derecho Inmobiliario? Bienvenidos a este año 2020. Para el que espero que ya tengan trazada la ruta y planeada las metas, los objetivos que se van a cumplir. Recuerden que sin objetivos y sin metas es muy berraco uno llegar a algún lado. Nos vemos ahorita. Gracias hermano, que estén bien. Eh, el día de hoy también voy a visitar la primera inmobiliaria del año 2020, la inmobiliaria Casas y Más en Cali, que quieren arrancar también el año con la mejor con el mejor plan y es capacitar a sus funcionarios para darle un buen servicio tanto a propietarios como a sus inquilinos esa es una de las recomendaciones que yo siempre voy a dar, capacitarse y capacitarse no tiene mucha ciencia porque puede ser desde simplemente comprar la ley 820 del 2003, la editorial Momo que vale dos mil pesos y sentarse a leer con ellos, con los funcionarios, sentarse a leer Artículo por artículo, todas las reuniones que hagan en la semana. Eh, de pronto necesitarían la ayuda de un abogado, quizás en algún momento, pero la ley está para que la comprendamos fácilmente o por lo menos de manera general y que nos salgan eh, dudas que después estaremos aclarando. Por el momento, pues me despido nuevamente deseándoles un feliz año a todas las personas y a todas las personas que sobre todo se han suscrito a mi canal de Derecho Inmobiliario. Esta es la inmobiliaria Casas. Y más, oficina 14 es la inmobiliaria que visitaré el día de hoy. Eh, nunca había tenido el placer de, de, de compartir con ellos, pero Carlos Mauricio Mora, su gerente, muy amablemente eh, me pidió que lo acompañara para capacitar a sus funcionarios. Espero prontamente también estar en cualquier, otra, en cualquier otra inmobiliaria aquí en Cali ojalá y en cualquier otra ciudad. Ojalá para ayudar a capacitar a todos los demás. Ole, me agité desde el parqueadero hasta acá. Bueno, amigos, como les había anticipado, el día de hoy tuvo una capacitación en la inmobiliaria Casas y Más Cali, en donde se estaban preparando para brindar un excelente servicio en temas de contratos de compraventa y contratos de corretaje para darle mejor servicio a sus clientes propietarios y compradores. Y ya para despedirme, me voy aquí a, en la compañía de todos los amigos confirmar. ¿Cómo les fue el día de hoy? Excelente, ¿Cómo ¿Cómo bien. nos encantó, aprendimos muchas cosas nuevas. ¿Sí? sí, vamos con toda para este 2020. De todas maneras, eh, yo les agradezco mucho a la, a la inmobiliaria Casas y Más Cali por querer empezar este año 2020 aprendiendo un poco de derecho inmobiliario. Yo aprendí también muchísimo por parte de ellos, o sea, la experiencia de la realidad en el mercado. Cuando ellos se. ¿Sabe? Cuando ustedes van a mostrar un inmueble y que el eh, a veces uno tiene miedo que el propietario se conozca con el con el con el comprador y que uno es como con ese miedo de que se pasen tarjetas no ese miedo lo vamos a fuera quitar hoy lo vencimos hoy ya no se necesita fuera, por... fuera, ya fuera. no, ya no me paren de sufrir realmente el contrato de corretaje es más fácil de lo que la gente piensa y no hay que estar temeroso que, que el propietario conozca al, al comprador y que se pasen los teléfonos entre ellos son los que se tienen que hacer exactamente entre ellos es que se tiene que hacer el negocio entonces pues despidámonos todos muchas gracias chao gracias. gracias bye bueno amigos y hasta aquí una aventura más de derecho inmobiliario gracias a la gente de Casa Sin Más Cali a su gerente Carlos Mauricio Mora por esta invitación a compartir esta mañana de mucha información en la que todos coincidimos que va a repercutir en beneficio de los propietarios que están vendiendo, a los prospectos compradores, va a dinamizar mucho el ejercicio y sobre todo que, que no vamos a tener temores al momento de hacer la, el proceso de venta. También quiero compartirles que el día de hoy tendremos el video de la, del incremento del IPC, que estableció el gobierno para que regirán los, los reajustes de los contratos de arrendamiento durante el año 2020. Para que por favor se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones y no se pierdan ese video. Buenas tardes. Eh, ¿Qué más? Ay, ah, esperando a ver quién será la próxima inmobiliaria que me invite a compartir una mañana de muchos conocimientos. Me volvió a agitar. Bueno, por el momento un gran abrazo para toda la gente. Interesada en mejorar y aprender sobre derecho inmobiliario. Chao.